Estoy entrando en conmoción y tú estás como si nada mirándome de tu ventana. Ya está bueno de castigo, dame la pinche puerta porque tengo un chingo de frío. Aún recuerdo aquel abril que en el parque yo te vi, nos acercamos, nos miramos y al instante. Siempre arrastrando la cobija No me trates como un perro callejero Quiero muy buena familia, yo problema Ya no voy a conformarme con un peso. Y si tú me sigues dando solo eso Voy a nombrarte mi árbol oficial Ha llegado el momento de poner un hasta aquí Tú me abres y yo entro o me voy lejos de aquí Como siempre, cachetando el pavimento Arrastrando siempre, arrastrando la tobija Así que solo todo eso voy a anudarte Mi árbol oficial Mi árbol oficial Cachita del pavimento Mi árbol oficial Aquí viene justo con los compas de RMX